No sé por qué hace eso. Lejos del mundo, lejos de todo, de todo, de todo. Me siento un vagabundo, me siento muy solo. Demasiados colores, creo que me voy a marear. Son como esas promesas que solo me cegaban. Me cegaban, se daban. En situaciones que en mi mente no se lo esperaba. Me dejaban. A esta nueva ley de gravitación venciendo el...